Vamos a ver el procedimiento para modificar el perfil de usuario del, del aula virtual de la escuela. Una vez más, vamos a entrar colocando la dirección de la, del aula de la página. Pulsamos Enter. Vamos acá al botón Entrar. Ingresamos como siempre con el documento y ahora ya tenemos la nueva contraseña que acabamos de, de modificar y hacemos clic en entrar una vez dentro de la plataforma vamos a ver eh, que tenemos acá el curso disponible de ingreso para Zapala y acá nuestro nombre de usuario desde donde podemos acceder al menú preferencias y dentro del menú preferencias a esta opción que dice editar perfil recuerden que los campos marcados con asterisco en rojo son campos obligatorios que sí o sí tienen que tener datos y el resto son opcionales en nuestro caso lo que vamos a hacer es cargar una imagen fíjense que acá hay un espacio un área que aparece con esta flecha azul marcada que dice puedo arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos la idea es eh, ubicar la imagen que ya deberíamos tener grabada en nuestra computadora y arrastrar esa imagen en este espacio Y bueno, toda otra información que ustedes quieran completar, simplemente eh, la van completando. Y una vez finalizada la modificación, hacemos clic en este botón actualizar información personal. Y ya está eh, nuestro perfil de usuario con las modificaciones hechas. Si queremos ir al curso, podemos acceder, por ejemplo, desde acá esta opción que dice mis cursos y acá tengo el acceso al ingreso al poder judicial. La barra de navegación la podemos, en este panel de la izquierda, de manera de que tenga más espacio para poder ver el material o para, para trabajar más fácilmente dentro de lo que es el curso.